30 años por 3 a 0, ¿Cómo por como viste el partido bueno me parece que fue un muy buen partido eh, de parte nuestra creo que supimos aprovechar las oportunidades que tuvimos creamos mucho eh, también pudimos jugar con pelota y eso fue bueno tener eh, un buen sistema de juego por sumar en eso que por ahí últimamente nos venía costando un poco más eh, y bueno siempre quiendo ganar eh, y ganar 3 a 0 más todavía pero bueno todavía nos quedan dos partidos de esta serie y son súper importantes así que de ahora descansar Justamente descansar eh, es una palabra, porque ustedes vienen de un año muy largo con una Copa América, un Mundial, ¿cómo están tomando estos últimos dos partidos que le quedan por delante y ya lo, pensando en lo que viene para el año que viene? Sí, es como vos decís, eh, fue un año muy largo, arrancamos a entrenar el 5 de enero habiendo tenido 10 días de vacaciones, prácticamente sin parar todo el año, y, y no solo largo sino de, de mucha intensidad física, mental, eh, la verdad es que vivimos cosas fuertes e importantes, pero creo que somos profesionales, eh, que una vez que vestimos esta camiseta nos olvidamos de todo y, y lo estamos mostrando ahora. Eh, el cansancio obviamente que está, pero como te digo, después de esta camiseta entramos a la cancha y te olvidas de todo